De muerte, de de muerte, de muerte, de muerte, It's glory Days of fire And I'm so mad at I'm so stay at you I'm Hasta ahora. Siempre buscando una buena vida batalla, Yamato no pudo resistir un viaje al Bico Liceo. Una vez ahí, desafió a un vida jugador profesional y esa fue la madre de todas las vida batallas. No contaba con que la Alianza de las Sombras enviara al Battle Crow para liquidarlo. El pajarra dio una buena pelea, pero al final, Yamato fue. Último vida jugador en pie, Preparador. y el chico de la Alianza de las Sombras terminó mordiendo el polvo. Uh, ¡Qué asqueroso! ¡Oh, sí, chicos! Yamato se sentía bastante bien después de esa vida batalla, pero entonces la Alianza de las Sombras envió a Wendy y a Lee tras de él. Mm, ¡Miren esa velocidad! ¿Esos chicos son más que humanos? ¿Cómo podrá Yamato vencerlos? ¡Oh, menos mal que tengo esta silla masajeadora para aliviar la tensión! ¡Oh! ¡Qué bien se sienten! Y el episodio de hoy será súper refrescante! ¡Literalmente! <risa> Espero que hayan traído sus abrigos. Un recibimiento muy frío. ¡Ni hablar! ¿Estás bromeando? ¿Vida jugadores? ¿Y son más rudos que cualquiera que haya enfrentado antes? Oh, sí, esos chicos de la Alianza de las Sombras, o y Lee, son muy duros y oí que les gusta estar en un lugar llamado Roca Delta. ¿Roca Delta, dices? <risa> <risa> Bananas, y, um, un panecillo y banana... <risa> <Manzana>. Esto no <risa> es un picnic. ¡Ah, ya lo sé. <risa> si quiero ser un gran videojugador, tengo que enfrentar rivales más difíciles. Lo haré. ¡Oh! ¡Pero nunca podré hacerlo con el estómago vacío! Espera. ¿Qué? No irás a ninguna parte hasta que termines tus tareas de la casa. ¡Trabajo, trabajo, trabajo! ¡Limpiar, limpiar, limpiar! ¡Trabajo, trabajo, limpiar! ¡Barre, barre, barre! ¡Orden, orden, orden! orden los platos! ¡Sí, la energía del trabajo físico me está llenando de montañas de energía de vida! ¡Batalla! Saluden al héroe conquistador, lleno de energía, esperanza y optimismo juvenil <risa> Wen y Lee pronto resolverán ese problema Muy cierto, casi siento lástima por el pobrecito Anju, ¿no te estarás ablandando o sí? Hmm, no Bien, no podemos arriesgarnos con este llamado Debemos atacar ahora antes de que libere el poder de Cobalt Blade ¿Y qué hay de él? Si nos traiciona, no nos deja otra opción no se preocupe, jefe. Yo sé qué hacer. Gray, cuando nos hablaste de esa roca delta, pudiste habernos dicho que estaba en medio de un desierto helado. Uy, cielo, sí, no, sí hace frío. Creo que nadie se está riendo de mi poncho ahora. Silencio. No queremos que Gwen y Lee nos hayan entendido. Son hermanos, y oí que son invencibles en las vida batallas por equipos. Uh. ¡Mejor! Entonces batallaremos por equipos. Tú y Bull prepárenlos y yo acabaré con ellos. ¿Ah? ¡Vamos! Somos los vida jugadores más rudos y duros de la montaña. Si formamos un equipo, nadie podrá vencernos nunca. ¿No <ríe> tienes miedo? ¿A quién? ¿Yo? Ni hablar. Oigan, chicos, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? ¡Vaya! ¿Y eso es...? La Roca Delta. Eso pensé. O era eso o el tornillo más grande del mundo. Mi destino de vida jugador me espera en la cima de esa montaña. La ansiedad de escalar y conquistar crece dentro de mí. Eso está muy bien, Yamato. Pero a menos que puedas volar sobre ese precipicio, no creo que podamos llegar hasta allí. ¿Volar? Entonces tendremos que volar. Ah. ¿Oh? Pobre Yamato, creo que el frío fue demasiado para él Todos los pasajeros a bordo ¿Pasajeros? Por aquí, señores Volaremos a una altura de aproximadamente 5 metros Y no habrá película durante el viaje Bienvenidos a Aerolíneas Yamato ¿Listos para despegar? Acústense sus cinturones, chicos ¡Ay! ¿qué está haciendo esa cosa aquí? Acabas de tocar el gong del tiempo ¿El gong del tiempo? Así es, dice que quien toque el gong del tiempo Tiene que llegar a la cima de la roca delta Antes de que deje de sonar O la misma roca se convertirá en polvo Pero eso es solo una tonta superstición oh. Oh. Oh. ¡Oye, detengan esto! Oh. oh, bueno, sí, me equivoqué ¿Ah? ¿Pero? Oye, nadie es perfecto Vamos, démonos prisa. ¡Grey, espera! Fíjense por dónde pisan, chicos. ¡Esto es ridículo! ¿Qué tan grande es esta tonta roca? Ay, ay. Oh, oh, ¡Vamos! Ajá. ¿A dónde se fue el camino? ¡Genial! Tendremos una vista mucho mejor de nuestro triste final desde aquí arriba, en la montaña. ¡Cálmate! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Y vida ¡Fuego! ¿No te parece que la roca se está desintegrando rápido? ¿Qué es esto? Esta caverna es un atajo. Debería llevarnos directamente a la cima de la montaña. Kray, Espera un minuto. ¿Cómo supiste dónde encontrar este atajo? ¿Ah? ¿Quieres pida batallar o solo charlar? eh? ¡Andando! ¿Ah? ¡Claro! ¡Vamos a vida a batallar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a vida a batallar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a vida a batallar! ¡Vamos a ganar! ¡Muy bien! ¿Esto no es ¡Vamos! ¡Vamos a vida a batallar! ¡Vamos a ganar! ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Otro callejón sin salida? Está cambiado. Esto no era así. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Ah? ¡Cielos! Este ha de ser el vidaman más grande del mundo, o el parque acuático más antiguo del mundo. Miren el tobogán de la edad de piedra. Esa piedra redonda es como una vida bomba. Si halláramos la forma de dispararla, atravesaría esta roca que está bloqueando el túnel. Pero, chicos, ¿cómo vamos a cargar una vida bomba tan grande? No hay problema, Bull. Déjamelo a mí. Cobalt Blade y yo podemos mover lo que sea. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vida a fuego! Ni se movió. Quizás debamos irnos. Relájate. Sé lo que hago. Oh. Y bien, lo logré. Oh, no está mal. Desempacado y listo para usar. <risa> Ahora lo único que tenemos que hacer es lanzar a este chico malo. Y lanza. Oh. Oh, no importa, hagamos el lanzamiento después. Yo diría que se nos termina el tiempo. Oh, ¡Vamos al lanzador! ¡Es la única oportunidad que tenemos! Oh, ¡Ríndete! ¡Es inútil! Oh, oh, no, ¡Estamos atrapados! ¡Deja de quejarte! Si permanecemos unidos y trabajamos en equipo, no hay nada que no podamos hacer. ¡Y no olvides eso! ¡Ah! Así que vengan, chicos. Rendirse no es una opción para nosotros. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, Bull. Tienes que usar tu Helio Breaker. ¡Vamos, ¡Mira! hazlo! No, Gray! no puedo. <risa> ¡Tanto tiempo sin verlas! ¿Me extrañaron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme manejar esto! Claro que sí, Bull. Oh, oh, oh, oye oh, Trabajamos en equipo y No vayas a olvidarlo ¡Preparados! ¿Listos? ¡Listos! ¡Viva Vivo fuego! fuego! Ah, ah, ah, ah. ¡Muy bien! ¡Lo, lo hicimos! ¡Increíble! <risas> Dije, chicos, como equipo somos invencibles. ¿Cuál es el equipo? Ah, el nuestro. ¿Quién es el equipo? ¡Ah, el nuestro! Sube equipo. Yamato es un chico muy especial. <risa> sí, es el mejor. ¿Eh? ¡No es justo! Superamos lo del con y de todos modos la montaña se deshace. Sí, pero estamos en la cima y no debajo de ella. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <ay, ay>, <risa> ¡Yamato, espera! ¡Sujétate! ¡Viva fuego! ¡Ya fue suficiente! ¡Vamos! ¡Vinimos a vida a batallar! ¡Cara a cara! ¡Espera, Grey! ¿Te conocen? ¿Eh? Oh. ¡Claro, Yamato! Grey es un vida jugador muy conocido por aquí. Todos conocen a Grey. Algunos lo consideran un vida campeón, pero creo que están exagerando. Es un buen jugador. Grey, ¿no vas a presentarnos a tus nuevos amigos? Está bien, nos presentaremos nosotros Hermano mayor, Gwen. Hermano menor, Lee. Estamos, Estamos aquí para, para ganar. Así que dejen de parlotear. ¿Quieren vida batallar o no? ¡Sí queremos! Estamos listos, Yamato. Pero este juego será especial. Una vida-batalla diferente. Ese ha sido siempre nuestro plan, ¿no, Grey? ¿Ah? Todo este viaje a la Roca Delta fue una trampa, Yamato. Pero creo que tu amigo Grey no te dio toda la información. Uh, bueno, yo... ¿Ah? ¿Qué? Oye, Grey, ¿qué diablos están diciendo estos chicos? Que te tendieron una trampa, tonto. Eso a menos que Grey haya cambiado de bando. ¡No lo he hecho! ¿Ah? Somos vida jugadores y ninguno de nosotros ganará batallas usando trucos sucios o engañando a nuestros rivales. Nos enfrentamos con honor en el campo de vida batalla y dejamos que nuestros vida mans arreglen las diferencias. ¿Estás de acuerdo, Yamato? Mi amigo tiene razón. Vine hasta aquí solo para hacer una cosa. Vine a la Roca Delta a vida batallar. ¿Listos para combatir en buena ley? Listo. Hmm. Ah! ah. ah. ah. ah. ah. Nosotros dos contra ustedes dos. Gana el equipo que primero libere a Krom Zephyr de la masa de hielo. ¿Ah? No lo entiendo. Es simple. Tienen dos formas de ganar. Usen sus vidaman para romper el hielo y liberar a Krom Zephyr antes que nosotros. O enfrentennos a ambos en una PGD, Una batalla de golpe directo. Tú decides. ¿Qué sería más justo? <risa> Está bien, entonces. Digamos que eso es justo. ¡Acepto tu desafío! Ellos mienten. No me importa si mienten. Estoy decidido a devolverte a Chrome Zephyr. pase lo que pase. Nunca permitiré que esos villanos de la Alianza de las Sombras le quiten el vidaman a mi amigo. Oye, ya mato. ¡No, Dragon, Racuzo. ¡No! ¡Vida a fuego! Ah, oye, cola de caballo, ¿cuál es tu problema? Más vale que te rindas ahora. El canon de enfoque de Bakuso le da una puntería mortal. Cuando estés en su mira de cresta, no tendrás escape. ¡Vida ¡Ah! a fuego! Mantén la calma, Yamato. No puedes competir con ellos si no te mantienes concentrado. ¿Concentrado? Solo estoy tratando de permanecer de pie. Oye, deja de portarte como un loco. Ay, no puedo evitarlo. Estoy ¡Mira estos zapatos! ¡Este es el calzado de invierno de los campeones! ¡Rayos! ¿Por qué no pensé en eso? Demasiado tarde, tonto. <ríe> Oye, ¿no estás jugando? Es una pausa dramática. ¡Red! ¡Dragon! ¡Recuso! ¡Vida fuego! de su plan, ahora veo lo que tratan de hacer Sí, es simple pero efectivo ¿No es hermoso el trabajo de equipo? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, ustedes dos contra uno Al menos podrías hacer una batalla por equipo No es culpa nuestra que Bull no esté jugando ¿Qué? ¡Crown oh, Sethis! Me estás volviendo más lento, Yamato. ¡Ah! ¡Devuélvenos a Kronsephir! ¡Kidio Breaker! ¿Qué? ¡Muy bien! Quiero ser muy claro con esto... Si ganamos esta batalla... ...yo podré quedarme con Kronsephir, ¿de acuerdo? No puedo creerlo... ¿En serio le quitará su vida man a un buen amigo? ¡Vamos, Yamato! ¡No fue eso lo que dije! ¡Solo no quiero que se lo roben a Grey! ¡Vaya! ¿En serio? Si dejo que roben a Chrome Zephyr, entonces no podré robárselo yo a Grey después. ¡Eso no es divertido! ¡Está bien! Yo me ocuparé de ese bocón y tú quédate con Chrome Zephyr. ¡Eso funcionará! ¡Genial! Tendremos que cambiar la estrategia. No estarán pensando en derrotarnos. ¡Jamás! No podrán hacer nada contra nuestro ataque doble. Usa tu vida, man, para atravesar el hielo y liberar a Chrome Zephyr o pasas a la ofensiva y nos ganas a los dos. ¿Ah? Tú decides. ¡Yo decido! Olvídalo. Jamás ganarás este combate, Yamato. <risa> Cielos, Gwen. Yo no lo consideraría vencido aún. Aún no. Muy bien, tú lo pediste. Solo hay una forma de que esto funcione. Bull odio hacer esto. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¡Villanos de la Alianza de las Sombras! ¡Sientan mi ira! ¡Y también la de Bull! ¡Ya! ¡Yeah! Así que el grandote patina y Yamato grita. ¿A eso le llaman un plan? Bien sea lo que sea no funcionará, ¿verdad? ¡Jamás! ¡Ah! ¡Vida, vida, ¡Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida! ¡Ay, ya, cuidado! ¡Ay, ya! ¿Qué es eso? Increíble, no puedo resbalarme sobre el hielo si mis pies no lo están tocando Gran cosa, quizás no te resbales, pero no puedes esquivar tampoco Jamás voy a fallar si te disparo y ¡Rayos! Yamato se fue detrás del hielo ¿Y qué? ¿Desde dónde está? No puede hacernos nada ¡Te equivocas! ¡Ya se lo dije! ¡Jamás permitiré que ustedes se lleven a Chrome Seville. ¿Preparados listos? ¡Pida fuego! Yeah. ¡Listo! ¡Eso es una verdadera amistad! Uh -huh. oh, oh. Yo pensé que ya había terminado todo esto. ¿Qué miras? Lindo. ¿Cómo puede dispararle al hielo y atacar a Bakuso al mismo tiempo? Creo que hemos subestimado sus habilidades, hermano. Pero ahora... Es hora de revelar nuestra verdadera fuerza. ¡Observen! De papel esa podría ser la bola ensalivada más grande <risa> eres muy gracioso yamato pero no te reirás cuando le eches un vistazo a baku recuso eso es una locura así es los hermanos dragón se han combinado esta batalla aún no ha terminado <risa> ¡Oh, no! Gwen y Lee han combinado el juego rápido de recuso con la superpuntería de Bakuso! ¡Eso hace a Bakuso totalmente invencible! Parece que Gray tendrá que decirle adiós a Trump Sefir a menos que el Yamato pueda hacer algo. ¿Qué pasará después? ¡Tendrá que vernos para saberlo! ¡Es hora de mi masaje de piel. ¡Oigan, ¿a dónde van? Mega ah 내가... 理論。はにまが4 <笑> 1 たす 1 1 2ではないことたっぷり教えて